Hola Tauro, te doy la bienvenida a mi canal Tarot de Tálula. Te doy las gracias infinitas por tu presencia, tus me gusta y tus hermosos comentarios. Tauro, tú eres el dueño, la dueña de tu futuro y quien lo construye, así que quédate con todo aquello que es para ti o sientes que es para ti o incluso quisieras manifestar al universo. Lo demás no pasa nada, Tauro, déjalo pasar, déjalo ir para otra persona que a lo mejor necesite escuchar el mensaje. Tauro, también decirte que que son lecturas generales para ser vistas y escuchadas en el momento en el que quieras tomar la lectura o incluso en el momento en el que la encontraste y que por supuesto y si lo quieres hacer la puedes complementar con alguno de tus otros signos como el ascendente o el signo lunar. Vamos a ver qué tenemos por aquí, vamos a canalizar y a recibir mensajes de tus guías, maestros o ancestros según lo estés manifestando, pensando o sintiendo. Vamos a ver, para comenzar tienes la carta de el rey de copas, Tauro. En el posible presente tienes la carta de el cuatro de pentáculos o el cuatro de oros. Y en las posibilidades del futuro tienes el as de espadas, el uno de espadas. Bien. Tu lectura me gusta porque yo veo aquí para las próximas horas o días el nacimiento de una nueva idea o el nacimiento de algo muy positivo para ti después de haberte sentido medianamente estancado o estancada. Es ese momento donde tú de pronto te sentías que las ideas de pronto no te fluían como todos los días o que la situación se estaba repitiendo o se estaba poniendo monótona la situación en general en tu vida emocionalmente sobre todo o que había un asunto que de pronto tú sabías es, es un asunto que no necesariamente está mal Tauro pero tú sabes que podría estar mejor y yo siento que en ese tipo de asuntos o en ese tipo de cosas se te va a ocurrir una nueva idea porque este haz de espadas para mí es bastante claro date cuenta que incluso tiene aquí como el nacimiento de un pollito y demás entonces yo te diría pues es el nacimiento de un búho pero parece como un pollito entonces este yo te diría con esto que realmente ahí donde tú te sientes, donde tú le estás pidiendo una idea al universo o donde tú le estás pidiendo una idea a Dios también que, que te muestre un camino o que te muestre una solución, es muy probable que vayas a estar teniendo esa idea para un futuro cercano y que de alguna forma es como si las cartas también te, te dijeran o te mostraran que está bueno fijarse en eso, ¿sí? que está bueno fijarse en las nuevas ideas, que tengas una libreta que las apuntes, no las dejes pasar, porque de alguna forma las ideas realmente buenas no no surgen todo el tiempo, ¿verdad? Luego también en las de espadas me estaría mostrando aquí algún tipo de conversación con una persona, el comenzar a hablar con alguien, pero todo lo que sea... Eh, Comenzar a interactuar con las personas, Tauro, para las próximas horas o días siento que va a ser de alto provecho o es como si tus guías o las cartas te pidieran que te fijaras en eso, ¿verdad? Porque... Hace como mención a que esta es como una salida muy positiva. También es probable que vayas a tener algún tipo de conversación con cierta persona donde emocionalmente te sientas mucho más relajado o relajada. De pronto algunos de ustedes en este momento tenían cierta duda o cierta tensión emocional con cierta persona pero es posible que vayas a estar hablando con él o con ella o que vayas a estar hablando... En mejores términos, con una persona con la cual en este momento tú te sientes de pronto estancado o estancada. Vamos a ver qué otras cosas tenemos por aquí en tus cartas. Tienes la carta de El Caballero de Copas como arcano regente o consejero de la lectura. Y esto te invita a avanzar con tranquilidad. Es una carta que te invita a hacer las cosas con una actitud dulce, o también a acercarte a personas que tú sabes que son medianamente tranquilas o dulces de manera consciente. No te acerques a personas para un futuro cercano o para las próximas horas, mejor dicho, Tauro, que frenen tus ideas o que corten esta energía tan bonita que de alguna manera tú en este momento estás intentando tener. Esto es así, ¿no? Hay personas que de alguna forma tienen... Tienen una energía muy bonita y hacen que lo mejor de nosotros o nosotras salga. Y hay otras personas que tienen una energía sumamente densa y que hacen que nuestro temperamento tan optimista y positivo pueda llegar a caer. Entonces es una lectura que te invita a acercarte a este tipo de personas que tú sabes que... Son dulces. No que, no, no que aprueben siempre o que te digan sí a todo porque eso es distinto, sino este tipo de personas que energéticamente se sienten que son alegres, que son amables, que si tú les cuentas una idea realmente estas personas eh, pues se van a alegrar también por esas ideas, ¿verdad? El caballero de copas también me estaría sugiriendo por aquí, incluso con este rey de copas, que algunos de ustedes, como dije, van a estar sacando conclusiones importantes sobre su vida emocional y romántica. Es probable que vayas a estar comenzando a hablar con una persona que te guste bastante. Vamos a ver, Tauro, voy a dejar por aquí el caballero de copas y voy a continuar con tus cartas yo veo que vas a recibir algún tipo de noticia que emocionalmente va a ser como trae como mucha tranquilidad sabes ese momento donde tú dices ya me puedo relajar un poquito porque estaba como tensionado tensionada me puedo relajar tienes por aquí la carta del loco tienes mucho esto de los inicios haz de espadas el loco yo te diría que vas a estar posiblemente comenzando a aprender algo que te gusta mucho Tienes este as de espadas que me estaría mostrando por aquí o me estaría sugiriendo que vas a estar como aprendiendo algo que te traiga soluciones, un conocimiento. Vas a estar agregando conocimiento a tu vida. Por aquí tienes la carta del ocho de espadas, que en realidad esta energía es la de otra persona, pero ya te hablaré un poquito más de eso. Tauro, voy a sacar más cartas para ti. Algunos de ustedes a, a lo mejor recibirán la notificación de un viaje, es decir, el, ese momento donde tú dices puedo viajar. Porque tengo tiempo, pero aquí hay algo que te avisan te avisan de un viaje, Tauro, o hay una persona que de pronto va eh, a querer viajar para verte también. Tienes por aquí la carta del de ermitaño, bien, si sí, algunos de ustedes en este momento, o hay un asunto que de pronto tú estás haciendo como en soledad, Tauro, que las cartas te piden que, que te fijes en eso, ¿sí? Que también te relajes con respecto a esa situación. Siento que si en este momento hay algo, hay un proyecto muy personal que es muy tuyo, o hay una actividad o hay algo que realmente tú intentas proteger a través del silencio, ¿sí? O intentas analizar que es muy tuya, yo te diría que ahí es donde vas a tener progreso, ¿sabes? En las próximas horas o días siento que vas a tener como una especie de acierto, ese momento donde tú dices, sí, lo logré, o sea, este proyecto o esto que yo estoy haciendo en mi vida, o este hábito que estoy teniendo que es algo mío, ahí siento que vas a tener algún tipo de acierto, Tauro. Todo lo que estás haciendo que tú sientes que es como tu responsabilidad. Vamos a ver, tienes por aquí el 9 de bastos o el 9 de varas. Yo veo que hay una persona que está como cansada. Aquí me sale una persona que está como cansada en tus cartas. Ya te explicaré un poco más esto. Tienes el 6 de oros o pentáculos. Yo te diría que hay una persona que te puede ayudar, no necesariamente esta misma persona que sale aquí en las cartas porque eso es distinto, pero aquí yo siento que hay una persona que te va a estar ayudando a ti en lo que tú necesites. Vamos a ver, cartas extra. Tienes la carta del carro. Dos de oros o dos de pentáculos. A ver, el ocho de oros. El 9 de copas. Bien, Tauro, tus cartas me fascinan porque de alguna manera tu lectura tenía como cierta sensación de estancamiento. Yo no siento que la mayoría de ustedes realmente estén estresados o estresadas. Simplemente hay un asunto que de alguna manera tú quieres proteger o que tú quieres cuidar o que tú quieres conservar. O sea, esas son las características de ese asunto. Es el primer asunto que venga a tu mente y es algo que emocionalmente es muy importante para ti. ¿Sí? Entonces yo siento que eso que tú quieres conservar y eso que tú estás construyendo no se va a ir. ¿Sí? O sea, es algo que siento que tus cartas intentan transmitirte porque la mayoría de tus cartas que son estas de esta línea y estas tres son cartas que realmente me muestran que ahí vas a tener como una sensación de refrescar sabes ese momento donde tú dices realmente esta actitud no me sirve de nada preocuparme en exceso no me sirve de nada si sí vas a estar protegiendo posiblemente eh, lo que tú consideras que es muy tuyo o seas probable que lleves las cosas como en discreción verdad y que vayas a estar analizando bastante las cosas pero como te dije yo veo aciertos ese momento donde tú te das cuenta que no es necesario sobrepensar mucho cierta cosa sino ya es cuestión de mantenerse firme mantenerse constante como lo veo con el el ermitaño y cambiar un poco la actitud mientras el tiempo también este, permite que la situación se vaya fijando más. Estas cartas que como te venía diciendo, el loco y demás, yo veo que tú vas a recibir algún tipo de noticia o situación motivadora que de pronto haga que ese tiempo que tú estabas pensando que te ibas a tardar bastante en recuperarte o en mantenerte o en consolidar la idea, de pronto no es tanto tiempo. A lo mejor algunos de ustedes van a estar viendo que cierto asunto que aparentemente se veía muy lento comienza a acelerarse. Porque también estas cartas extra siento que primero que todo son una excelente señala hasta cierto punto de que lo que estás haciendo te funciona, te sirve o de que vas por buen camino en tu vida y también son cartas que me muestran que a futuro cercano vas a estar muchísimo más cómodo o cómoda con lo que estás haciendo veo éxito en tus cartas, date cuenta el carro, 8 de pentáculos, dos de oros o sea son cartas que me muestran que hay avance y que las cosas que vas a estar comenzando a hacer Van a ser un acierto Todo lo que tú de alguna manera Vayas a estar eh, hablando Hasta cierto punto que sea importante Conversaciones trascendentales O las cosas que tú vayas a estar poniendo Que sean nuevas en tu vida Van a ser un acierto Son cartas que me muestran mucho esto de los oros Yo veo la consolidación por aquí también De un viaje como te venía contando Tienes muchas vibras de esto Posibilidades de viaje Ya sea que los necesites o los quieras hacer Tauro Y también veo por allí que había cierto asunto que estaba como a medias tintas o que estaba como a medias por así decirlo pero yo te veo en este tipo de asuntos que los llevas como a medio camino yo te veo teniendo algún tipo, como te dije desde el principio, de acierto. Tus cartas son cartas que me parecen maravillosas, por eso te digo, intentan transmitirte que vas por el buen camino y que todas las cosas que estás haciendo con una nueva actitud probablemente te van a servir mucho. Estas tres cartas me muestran la energía de alguien más, una persona que es importante en todo esto que estás viviendo en tu vida o una persona que de alguna manera piensa mucho en ti. Y esta, este tipo de energía normalmente... Este También es importante porque nos habla del entorno, entonces yo veo que, que hay una persona que de alguna manera se sintió como eh, mentalmente sin camino, ese momento donde las personas sienten que no tienen una solución aparentemente fácil, ya sea porque esta persona es un poquito exagerada, Tauro, o porque posiblemente esta persona este, realmente no encontraba la solución a su problema tenía una como una encrucijada en la mente o algo así, y yo con este nueve de basto siento que esta persona no se rinde. Este es de ese tipo de personas que no se rinde, que intenta y continúa y le da vueltas al asunto y no necesariamente está intentando cosas nuevas, porque eso es algo que es distinto a tu energía. Tu energía me muestra que tú pones cosas nuevas. Esta persona no necesariamente así. Pero sí es alguien que intenta llevar las cosas hasta el final. Es más bien una persona que insiste en lo mismo y en lo mismo que de alguna manera no le estuvo funcionando, o que insiste y que cree, él, él o ella está convencido convencida que la solución a sus problemas es una, y va a insistir en eso hasta encontrarlo. Yo la verdad con este nueve de copas diría que es muy probable que esta persona se vaya a estar sintiendo mucho más alegre y mucho mejor a futuro cercano. Es una persona que probablemente se le cumpla un deseo, y siento que va a tener buena suerte. Es probable que de tanto insistir en lo que está buscando, a lo mejor vaya a tener buena suerte, porque eso también suele ocurrir, ¿verdad? De ser una persona que está cerca a ti, evidentemente tú veas todo este esfuerzo, que es una persona que no se rinde, intenta no desconcentrarse y demás, y que posiblemente vaya a estar viviendo un momento bastante bonito en las próximas horas o días, y de ser una persona que está lejos, pues evidentemente tú no puedes ver esto. Yo siento también con tus cartas, ...que tú tienes como caminos abiertos o vas a tener caminos abiertos, pero aquí hay una persona que posiblemente fue un poquito competitiva contigo, Tauro... ...o fue una persona que en algún punto se fue o se alejó, que le tenía como miedo al compromiso, ya sea laboral o emocional, sería la primera persona que viene a tu mente... Y esta persona es de pronto la que ha estado viviendo situaciones donde no tiene los caminos abiertos Una situación muy diferente a la tuya O eso es lo que él o ella presiente o, o piensa Sin embargo, esta persona, como te dije, tampoco es que vaya a estar viviendo cosas malas ni nada de eso Simplemente que es alguien que llama la atención y que de alguna manera está pensando en ti Tauro, vamos a ver qué tenemos en cuanto a los signos Vamos a ver, yo veo mucho la presencia de signos de tierra como el tuyo. Virgo, Tauro, Capricornio son signos que realmente pues, se hacen ver bastante. Sí, date cuenta que tienes mucho esto de los oros, que como te dije es bastante bueno. El ermitaño habla mucho de signo Virgo. Eh, aquí sale Capricornio. Sí, Virgo, Tauro, Capricornio, los tres signos. Luego también tienes por aquí al signo de cáncer, signo Pisces el otro signo que me parece que llama la atención bastante es acuario y yo de los signos de fuego posiblemente agregaría el signo de Sagitario Esos son los signos que veo en tus cartas Que te pueden servir como una señal para identificar personas Que vayan a estar llegando a tu vida Que posiblemente más bien sean buenas Teniendo en cuenta lo que vi en tus cartas Personas interesantes para hablar, para conversar O que te traigan soluciones En otros casos también evidentemente se refieren a este tipo de personas Que está pensando en ti Que de alguna manera te ven como un referente, Tauro. Tienes la letra J, la letra F, la letra Q. Voy a sacar una carta más, una letra más, la letra Z y la letra G. Nombre, apellido de una persona, apodo, sinónimo de alguien, de algo también, todas las letras en conjunto. Quédate con lo primero que venga a tu mente, Tauro. Vamos a ver... ¿Qué más tenemos por aquí para ir cerrando a tu lectura? Tienes muchas posibilidades de recibir invitaciones para un futuro cercano, atenciones, o sea, todo ese tipo de cosas que son como un poco, en algunos casos románticas, ¿verdad? en algunos casos románticas pero no necesariamente tiene que ser así, también podría ser algún tipo de atención dulce, alguien que se comporte lindo contigo, es probable que vayas a estar recibiendo interacciones de este estilo o invitaciones, tienes la carta de la productividad, date cuenta esto tiene mucho sentido y tiene el elemento tierra, que también es tu elemento y tiene mucho sentido porque hay algo que tú estás construyendo estás haciendo constante en eso, Tauro y ahí vas a tener caminos despejados, como te dije, o un mejor resultado Por aquí a ver esta carta Tienes la carta de la estimulación La carta de eh, el chile Y tiene aquí también el fuego Yo te diría que hay un asunto que posiblemente hay una motivación extra Una motivación extra extra que te va a permitir a ti continuar por el camino por el que vas No, no va a ser para ti tan difícil tampoco eh, mantener este optimismo, porque es muy probable que para un futuro cercano, como te dije, noticias o incluso algún tipo de buen resultado, pues va a hacer que tú te motives, que tú te emociones, porque también tienes por aquí al signo de Aries, por lo tanto, sí que veo, como te dije, mucha motivación. Hay algo, algo está sucediendo energéticamente en tu vida. Y tienes por aquí la carta de las emociones. Sí, emocionalmente yo te siento como hasta cierto punto muy motivado motivada y vas a tener vas a tener algún tipo de motivo nuevo pero es nuevo el motivo que hace que tú te emociones o que tú te sientas enfocado o enfocada es nuevo, es algo nuevo que va a hacer que tú probablemente pues estés eh, en el, te mantengas en lo que quieres. Números que para ti seas una señal, sean una señal práctica en las próximas horas o días, tienes el número 9, número 9, número 10. Una persona de signo Sagitario, Sol o Ascendente probablemente tiene que ver con algo de este tipo de cosas nuevas. Sí, eh, Una persona que realmente pues quiera verte bien, que te motive Sagitario de por sí es un signo eh, bastante optimista Yo diría que es uno de los eh, signos como más optimistas del zodiaco. Le gusta ver las cosas desde un punto de vista muy grande, muy holístico Entonces siento que algunos de ustedes a lo mejor van a tener buen contacto con una persona Sol o Ascendente eh, de signo Sagitario Tienes por aquí el número 5 y el número 11. Vamos a ver un último mensaje por aquí para ti, Tauro. Nodo Sur. Algo se va, algo se va de tu casa. El nodo sur, tienes la casa 4 y Pisces. Hay un asunto que estaba, como te dije, a medias tintas, que aquí ya los dados me muestran un poquito más sobre ese asunto. Había algo que hacía falta definir en tu casa o con las personas con las cuales estás conviviendo en este momento. Ese asunto se va. No es como que le vayas a estar mmm, dando un final dramático o algo así a cierta cosa. No, en este caso siento que es algo... Que de alguna manera es como este tipo de, de, de situaciones que simplemente salen de tu casa, se van de tu casa, porque posiblemente haya una persona que se vaya a estar retirando y también esto haga que energéticamente pues tu espacio cambie, ¿verdad? Porque las personas con las cuales convivimos hacen que... ...nos predispongamos a ciertas cosas en la casa o cambiemos nuestros comportamientos en la casa... ...entonces de pronto si hay una persona con la cual no te sientes del todo cómodo... ...¿cómo es posible que esa persona vaya a estarse retirando o se vaya a estar yendo si es alguien que iba de paso? En otros casos, en general, hay un asunto que estaba sucediendo en tu casa, en tu familia... ...o con las personas con las cuales tú estás conviviendo en este momento y ahí hay algo que se va a estar yendo que tiene características de ser inestable o que tiene características de eh, cierta mentira, ¿sí? Había algo que tú sentías que era como una mentira, que era como algo engañoso o que era algo que no era tan positivo ya para tu vida, que era como inestable que es ese tipo de cosas que no, so, no se comprometen, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas son las que se van a estar retirando, contactos de personas que son así, que no son muy comprometidas o que realmente pues tú en este momento sientes que no quieres conservar en tu vida porque quieres pasar más tiempo con personas que realmente pues vayan a estar contigo a largo plazo, Tauro, que eso es muy de tu signo, o posiblemente porque hay alguien que coinciden las cosas ¿sabes? por eso te digo no veo finales dramáticos ni nada de eso simplemente siento que hay un asunto que estaba como medianamente inestable y ese asunto se va a estar retirando de tu hogar o de tu familia déjame saber en comentarios si algo de esto resonó con tu energía Tauro, si no, no pasa nada déjalo pasar, déjalo ir te doy las gracias infinitas por haber llegado hasta aquí, que las cosas se te den de una manera maravillosa que todo lo que estás manifestando al universo llegue a ser de la forma en la que tú deseas y esperas y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.